Luego de que en la tarde de ayer un nacional haitiano fuera detenido por tirar piedras al ayuntamiento de este municipio alegando que era asediado por miembros de la Policía Municipal Opolis San Francisco quienes según sus declaraciones a diario le incautan sus mercancías y para tenerlas de vuelta debe pagar la suma de $1,500 pesos. Hoy el director de la entidad Alberto Durán explica su versión. La Policía Municipal conjuntamente con el Departamento de Tránsito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 Cuestionamos al funcionario sobre el por qué detienen mercancías de nacionales haitianos si no ocupan de forma continua los espacios públicos. Mayormente cuando están caminando por la calle no se les retiene el artículo. El ayuntamiento incauta artículos cuando están en lugares fijos, mayormente en los parques o se colocan frente a negocios que pagan impuestos y que esos negocios también venden esos artículos que ellos venden,